El día de hoy les traigo un deck Que pues recibió un soporte muy bueno Se trata del Ciberdragón Recibió recientemente en Duel Power Al Ciberdragón Naster. Que simplemente es una cosa maravillosa para el deck Es un soporte exquisito Y pues la verdad el deck ha tenido un buff Bastante bastante bueno gracias a este monstruo No olviden que este deck pueden comprarlo En la tienda de Battle City 4. A cual cosa hacen envíos a toda la República Mexicana Y manejan Mercado Libre por lo que su dinero Y su envío estará completamente seguro Entonces sin nada más que agregar vamos a empezar con el profile. Jugamos triple ciberdragón nashter Esta cosa es muy pero muy buena eh, Se invoca de manera especial de la mano Descartando cualquier otro monstruo Y cuando esta carta es invocada de manera especial Podemos seleccionar un monstruo eh, en el cementerio Cuyo ataque o defensa sea 2100 E invocarlo de manera especial Pero por el resto del turno no podemos invocar monstruos Más que eh, monstruos máquina Entonces esta limitante es un poquito restrictiva La verdad eh, puede a llegar a estorbar un poquito Pero de cualquier otro modo esta cosa es fenomenal Aporta muchísimo el deck, extiende muy bien sus jugadas Se trata como ciberdragón en el campo, o en el cementerio Y es un monstruo de nivel 1, así que es target perfecto eh, Además por su ataque para eh, Machine Duplication Entonces es una chulada, la verdad, este monstruo está de maravilla Y pues el, el target obvio para su primer efecto es revivir al ciberdragón original Así que pues nada más que agregar, vamos a jugarlo a 3 también vamos a jugar triple Ciber Dragon Core, otro monstruo que tiene que ir a 3. Cuando este wey es invocado de manera normal, podemos añadir de nuestro deck de mano una magia o trampa Ciber, cosa que está bastante cool. Además de eso, si está en el cementerio y nuestro oponente controla un monstruo y nosotros no, podemos desterrarlo e invocar desde el deck... A un, monstruo a un ciberdragón, entonces eso también está bastante padre, tiene muchísimos usos y también es un monstruo 1 con 400 de ataque, target perfecto para Machine Duplication porque también se trata como ciberdragón en el campo o en el cementerio. Vamos a jugar también triple eh, Cyber Dragon Hearth Ahora, este sujeto es un poquito, poquito eh, Antes no era tan bueno, la verdad Ahorita con eh, Cyber Dragon Nashter La verdad que ha mejorado muchísimo su rendimiento Así que lo vamos a jugar a 3 Vamos a abusar de esta Machine Duplication Para hacer nuestras jugadas, así que no va a haber excusa Para que no lo podamos hacer También se trata como un Cyber Dragon en el campo o en el cementerio Y cuando este güey es invocado de manera especial podemos hacer que se vuelva a nivel 5 hasta el fin del turno, además de eso si este wey es mandado al cementerio podemos recuperar de nuestro cementerio a un monstruo ciberdragón. esta es la parte importante porque nos permite recuperar a Kor o nos permite recuperar a Nachtster, dependiendo el caso, así que es una chulada ahora este monstruo que recomiendo lleven a 3. Vamos a jugar triple ciberdragón clásico, nada más agregar, es el pues, el del nombre original, este güey sí es ciberdragón, entonces nada más, es un cyber ciberdragón, tiene que ir a 3, hace mucho paro, se invoca de manera especial si no controlamos monstruos, así que está bastante, pero bastante cool. Por último los ciberdragones, vamos a jugar únicamente un ciberdragón un Ciber bear, se invoca de manera especial cuando invocamos eh, a... A un monstruo ciberdragón la verdad está bastante bien, pero más allá de eso no nos va a aportar mucho, así que nada más vamos a jugarlo a uno. Por resto de los monstruos vamos a jugar triple Galaxy Soldier, una chulada en este deck, sinergia eh, por todos lados, es un monstruo luz, es buscable por este deck, descartas a los ciberdragones que van a hacer efecto en cementerio como por ejemplo es este decor la verdad está bastante cool. Además de que es un monstruo nivel 5 y eh, pues básicamente se traduce a Infinity Instantáneo. Jugamos un Jizukiru, uno es suficiente realmente, así que nada más vamos a jugarlo a uno. Lo podemos usar para varios usos, principalmente es para quitarle un monstruo al oponente y posteriormente utilizarlo para invocar al Kimeda Tech. Así que nada más que eso, está bastante cool a decir verdad. Jugamos una... Tortuga magnética, esta cosa también está bastante bien para defendernos. Así que nada más vamos a jugar la una. Y ya para acabar con los monstruos que no son handtrap, Trap. Bueno, esta sí es handtrap, ¿verdad? Pero que no son handtrap Trap como tal. Eh, honesto, nada más vamos a jugar dos en lugar de Limiter Removal. Porque eh, esto toma un poquito más por sorpresa. Y puede llegar a ser un poquito más de paro. Así que el honesto lo vamos a usar un poquito aquí. Más que el Limiter. Por Hand Traps vamos a jugar este 4, vamos a jugar 2 Ash y 2 Effect Veiler. Eh, nada más para no quedarnos sin nada que hacer en caso de que vayamos segundos. Así que, pues nada más. Jugamos Triple Machine Duplication. Esta cosa es MVP del deck. Realmente no hay excusa para no jugarlo a 3, esta cosa es maravillosa en especial porque ahora tenemos 9 targets para eh, invocar al combo básico de los ciberdragones. Está bastante cool decir verdad de y por eso lo vamos a jugar a 3. También jugamos triple ciberemergency porque... Nada más va a añadir un ciberdragón desde el deck o una máquina que lo puedas invocar de manera normal o especial. De cualquier modo es bastante útil y si es negada pues se recupera la mano muy fácilmente. Así que a tres va a tener que ir. Aquí me disculpan, voy a usar dos proxies. Vamos a jugar triple Cyber Repair Plant. La verdad... Eh, esta cosa tiene que ir a tres, es buscadora principal. Y si tenemos tres o más ciberdragones en el cementerio, podemos aplicar ambos efectos, de añadir una máquina de luz y seleccionar una máquina de luz en el cementerio para eh, regresarla al deck. Entonces, no está mal, está bastante bien. Pero tiene que ir a 3, así que me disculpa por las dos proxies, Pero es esta misma carta, estas dos. Ahora sí les juro que es la última proxy. Jugamos dos Cyber eh, Revit System. La verdad, está muy chida. De verdad está muy chida. Pero se puede llegar a torar algunas veces. Así que únicamente vamos a llevar dos. Con eso es suficiente. Eh, es buscable. Así que es un extender bastante bueno. Pero creo que a dos es este, justo. Por último, vamos a jugar dos Call by the Grave. Para tener un poquito más de control. Y por el lado de las fusiones... Vamos a jugar eh, una Overload Fusion Vamos a jugar una Cyberload Fusion Y vamos a jugar una Power Bond Para poder hacer esos, esas hermosas fusiones Que simplemente hacen OTKs de manera maravillosa Y hacen un daño eh, horroroso al oponente Para acabar con las magias jugamos un Foolish Burial Y un One for One Porque ese Nashter eh, le sacamos mucho provecho Igual con este de, uh, de Hertz, Así que eh, la verdad One for One se va a rifar bastante en este deck Únicamente vamos a jugar una trampa eh, que es Cybernetic Overflow, la verdad está bastante, pero bastante cool esta cosa, eh, se la recomiendo ampliamente, de verdad está muy chida, se activa desterrando cualquier cantidad de monstruos ciberdragones de distinto nivel en el cementerio y eh, destruyendo la misma cantidad de cartas que controla nuestro oponente, no hace target, entonces es una cosa maravillosa que nos va a hacer un parote y nada más cregar. En el extra deck vamos a jugar un Linkuribo La verdad 9 monstruos de nivel 1 es más que suficiente para, para llevar Linkuribo La verdad está bastante cool Así que nada más vamos a llevarlo a 1 Jugamos un Cyber Dragon Seeker Porque la verdad es una chulada Pero más allá de potenciar nuestros monstruos No nos va a ayudar a la consistencia Así que únicamente lo vamos a jugar a 1 Créanme que es suficiente Si quieren jugar más adelante están en su derecho Jugamos un Clifford Genius Para un poquito más de versatilidad En caso de ir segundo negar efectos que nos estén estorbando Y una Summon Sorceres como extender para nuestras jugadas principales Por el lado de las fusiones vamos a jugar eh, Dos Kimeratesh Rampage Dragon La verdad este monstruo es una chulada Extiende muy bien las jugadas eh, Manda al cementerio lo que necesitemos Y además va a ganar un ataque por cada vez que hagamos esto Está bastante cool a decir verdad Entonces vamos a jugarlo a dos Vamos a jugar eh, dos Kimeratech Mega Flip Dragon Porque este sujeto eh, simplemente nos hace un parote enorme En especial si vamos segundo se baja Y nos quita lo que sea que nos esté estorbando el extra Monster Zone La verdad está bastante padre así que vamos a llevarlo a dos Porque uno no es suficiente algunas veces Jugamos un Kimeratech Fortress Dragon Eh... Para deshacernos del Jizukiru que le damos al oponente y vamos a jugar un Cyber Eternity Dragon, eh, nada más por cualquier cosa, la verdad el monstruo es bastante bueno, entonces vamos a llevarlo a uno nada más eh, por si las moscas. Por el lado de los exits, jugamos un Pleiades, la verdad Pleiades es un Exit hermoso, es uno de los mejores Exit nivel 5 que se hace y le viene como anillo al dedo a este deck, se hace muy fácil y es un control increíble que se genera con un Pleiades y, eh, y un Infinity así que vamos a llevarlo por ahí también, jugamos eh, dos Cyber Dragon Nova porque la verdad se trata como ciberdragón y nos permite revivir. La verdad está bastante cool esta parte. Y jugamos dos ciberdragón Infinity. Porque pues cómo no llevarlo. Boss monster del deck. Y genera un control bastante bueno. Si logramos plantarlo en primer turno. Así que eh, pues nada más. Eso es todo por parte del deck profile del día de hoy. La verdad espero les haya gustado muchísimo. El ciberdragón recibió un soporte bastante bueno. Eh, está un poquito caro. Porque realmente es un poco difícil que salga. Eh, en las cajas, pero de todas formas Nashter es una carta muy buena Es un soporte muy bueno, inclusive en Duel Power Reimprimieron eh, los Galaxy Soldier, Así que les van a hacer un parote enorme Nada más quiero agradecer a mi amigo Diego que me prestó el deck La verdad está increíble, jugué contra él Contra los Necros, la verdad me costó muchísimo Muchísimo jugar contra él eh, El deck en sí es muy poderoso Bastante versátil, muy, muy este, agresivo Y muy control Entonces me agradó muchísimo su versión Aunque en su versión utilizaba eh, dos Red Reboot Y también utilizaba por ahí las Sevenly Que las volteé para que fueran Proxy Pero de cualquier modo el deck, también como se los presento, funciona Perfectamente bien, entonces eh, Pues eso ha sido todo, la verdad te espero que os haya gustado mucho El video, en pantalla podrán ver el rinconómetro Que es la ponderación que yo le doy a los decks Que yo les presento, entonces No olviden suscribirse, darle acá like a la página en Facebook Y unirse al Discord oficial del canal Tampoco olviden que pueden comprar este deck En la tienda de Battle City, Cualcos. hacen videos A toda la República Mexicana, maneja el Mercado Libre, por lo que su dinero y su envío Estará completamente seguro eh, No olviden tampoco pasar a checar la sección De Play of the Game, que se estará subiendo simultáneamente a este profile. Yo soy Alberto de Rincón del Bellista y los estaré viendo en el siguiente video.